del partido es Rafa con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, gol, gol, gol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 De lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde en Todelar 910 en el AM Este debate que se emite los domingos en vivo y en directo por Teleantioquia TV en grande El superdebate con análisis serios y conclusiones útiles para los televidentes Arranca hoy en sus 20 años de historia, 20 años de triunfo del superdebate Que hemos celebrado en el transcurso de esta semana pues bien, esta semana hubo fútbol, fútbol internacional, Copa Libertadores, Medellín enfrentó al Táchira de Venezuela y Nacional en la Copa Suramericana, también enfrentó a un equipo argentino que fue el Huracán. Goleada de Medellín 4-0 y goleada de Nacional 3-0. Medellín jugó el viernes, el partido de este fin de semana, esta, esta semana es como rara la... La planificación de los partidos. El Medellín jugó el día viernes a las 4 de la tarde frente a Patriotas, lo liquidó 3 goles por uno. Ayer jugó el Tolima eh, en, eh, en Ibagué, el Envigado y cayó 3 a 0 frente al Tolima. Nacional juega el martes. Eh, hasta el día martes va a enfrentar, eh, va a jugar Atlético Nacional frente al Boyacá Chico. ...de visitante y al Río Negro jugará mañana en Manizales... ...bueno, así es toda la jornada... ...desde ahora que apareció el Canal S Más... ...y esto es el despelote total... ...pero bueno... Vamos al debate, vamos a la, la polémica, antes les quiero decir que vamos a estar entregando los premios entre las personas que llamen hoy Llamamos a nuestras líneas telefónicas, el 232-4604 y a la línea 01 5015 Empecemos a ver, vamos a estar entregando ese reloj Di Mario, tenemos un reloj Di Mario para las personas que llamen esta noche y tenemos los Mus de los 20 años de Rafa Gol, los MUS de los 20 años... Y tenemos la Copa Libertadores que nos han dejado nuestros amigos para obsequiarle a todos los, los, los amigos de Casper Dolaga. Esta Copa Libertadores es una réplica para que la te, vamos a ver quién se la gana. Es una copa lindísima, hermosísima. Y nos la hicieron llegar aquí y queremos aportarle, queremos entregarla. Pues bien. Ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica, porque el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dancarton, es un hotel cinco estrellas. Estamos también con Global Sport Líder en mercado deportivo Tenemos imagen, marcas Y la mejor publicidad en los estadios de Colombia La publicidad La publicidad en todos los estadios Llamando al 444-6529 Medellín de Global Sport Si usted quiere figurar en la publicidad Todos los partidos de fútbol en Colombia 444-6529 Medellín Y también les presentamos el debate porque donde hay torta por supuesto hay fiesta Tortas del Gordo sí señor, Tortas del Gordo visítenos en la página tortasdelgordo.com.co bueno y vamos a hablar también porque la selección colombia le acaban de dar el ácido y ha sido un placer haber estado... No fuimos capaces de clasificar a Tokio, le quedó grande, esas elecciones que eran de eso lo sabíamos desde antes de empezar los juegos, ya sabíamos que con el señor Reyes no pasaba nada, sin embargo hay periodistas en Bogotá que, que lo apoyaban, lo adulaban, decían que era el día Juada, cuando todos sabíamos que no, que no iba a pasar nada con él, y no pasó nada, sacaron a Colombia, eh, hoy, increíblemente, perdió con Uruguay cuando teníamos la esperanza que de pronto le ganábamos a Uruguay y esperábamos que Argentina nos hiciera el favor de empatar o de ganarle a Brasil. Pues no se dio así. Y nos han mandado... Ya nos, nos sacaron. Ese, a, a los Olímpicos han clasificado a Argentina y Brasil. Hasta ahora va ganando Brasil el partido. Bueno, y esta semana... Estuvimos de, de cumpleaños celebrando toda la semana, pero el viernes hicimos el debate en Todelar y queremos contarle, pues, Grófamo, ¿qué pasó, qué pasó en la celebración del día viernes con todos los integrantes del gran equipo deportivo de Rafa Gol y elkin ¡La voz! Bueno, no tienen el cumpleaños listo. ¿Y por qué no lo tomamos? Vamos al debate entonces. Señor Luciano, su equipo perdió. No, no, perdón, su equipo ganó. Lo que pasa es que no ha jugado. Ganó listo ah, ya, ya, ya perdió con Chico también. No, solamente decir, eso faltaba. Cálmate, cálmate, cálmate eso es traición de bueno, gracias. Uh, Listo. Señor Osorio, buenas noches. Yo no voy a entrar a pelear con usted. Ah, y bueno. señor Osorio, buenas noches. Su buenas equipo noches. ganó también, Gustó y Goleó. Claro, nosotros ya jugamos el día viernes porque Medellín pidió adelanto del partido. Para viajar eh, hoy a Venezuela a jugar el próximo martes, pasado mañana, porque esto es corriendo, pasado mañana frente a Táchira, allá en Venezuela a las 5 y 15 de la tarde será el partido de independiente Medellín. Mm. Pero hablando del día viernes, no se jugó bien, no se jugó bien. Pero ganó. Sobre todo el primer tiempo. En el segundo el equipo reaccionó. En el primer tiempo nos encontramos un gol. Ya en el segundo manejamos mejor las cosas, el equipo tuvo más concentración, más ataque, más juego, a pesar de que no estaba la dupla reina Ricaurte, pero Ricaurte es muy buen jugador y los pone a jugar a todos. Y convirtió el segundo a un robo de balón cuando venía saliendo el equipo de Patriotas y luego vino el gol de Mambo Díaz. Lástima que se lo haya perdido el gordito Arroyave, que es el representante legal de Mambo Díaz. Se perdió el gol, se perdió el gol. ¿Usted por qué dice eso? ¿Por qué, ¿Qué, dice? ¿Por qué? ¿Por qué fundamento su argumento ¿Por dice yo eso? Rafa, yo siempre he dicho que un jugador de, de esos, con ese biotipo mide 1.88, 1.88, tiene que saber cabecear. Y se fue al ataque y en una jugada desde el costado derecho, cobrando un tiro libre, Mauricio Cortés se la puso como con la mano y el hombre no tenía, sino que, es más, ni siquiera... Saltó mucho Porque uno, uno con un 88 le gana a cualquiera Entonces eso es lo que tiene que hacer un jugador de estos Sacar partido de ese biotipo tan bueno que tiene E ir al ataque Y Medellín al final se impuso sin ningún problema al equipo de Patriotas Pero mire lo que viene para Independiente Medellín El martes Copa Libertadores de América partido de vuelta Medellín tiene la clasificación en el bolsillo pues Si se la dejan sacar ya es otra cosa el sábado de hoy, de, de ayer en siete días, jugamos contra América en la ciudad de Cali, en el estadio Pascual Guerrero. Y después de ahí, dos clásicos seguidos. Definitivamente la programación, yo no sé quién la hizo. ¿Quién la hizo? ¿Sería un enemigo? No sé. Pero dos clásicos seguidos, la fecha 6 y la fecha 7, tiene dos clásicos. Los días 23 eh, y... Y primero, creo. A ver, eh, aquí los tengo. 26, Empiezo a temblar 26, 26 y marzo 1, Para eso, 26 y, y, 1. En, oiga, y en esos días Medellín <risa> tiene Los partidos de la fase 3 de la Copa Libertadores Así que Medellín Ahí no sé qué va a hacer Pero no, no creo pues que Bobadilla Se va, se va a poner a inventar A poner suplentes o a combinar mucho La nómina, no, los clásicos A jugarlos con La titular Los clásicos con, con la Papa titular yuca. Con la titular porque necesitamos resarcirnos de aquellos, de aquellas bellezas que regalaron dos clásicos seguidos, entre ellos un arquero que hoy ya no está con nosotros, gracias a Dios. Así que vienen, vienen cosas buenas, pero hay que afrontarlas es, con mucha responsabilidad, sobre todo... En Medellín que ya tiene casi la clasificación en el bolsillo para la tercera fase de la Copa Libertadores de América y necesitamos meternos a fase de grupos. Es más, si nos metemos a fase de grupos comenzaríamos jugando el 3 de marzo, el 3 de marzo, imagínense, dos días después de jugar el segundo clásico contra Libertad de Paraguay, porque ese, ese grupo es con Boca, con Caracas de Venezuela. ...y con libertad de Paraguay. Bueno señor, espero pues... A ver Luciano, espero que yo no le vaya dar el, mar, el mal... El, ...el mal que siempre o sea, le dio usted antes de los... los sí, clavos. A ver, bienvenido, claro. señor González. Buenas noches no para todas y para todos... ...especialmente quienes están enfermos... privados de la libertad... ...muchachas y muchachos tengan mucha fe... ...que la fe los va a salvar... ...si sí, mi Alzheimer... ...me hizo dar cuenta... ...que ya Nacional lo había perdido con Chico... ...yo no sabía. Primer punto... Y segundo punto, sí, qué miedo, viene a los clásicos, qué miedo, ya empiezo a temblar, porque eso es con Papayuca. yuca, pues yo quiero recordar que ese, ese señor que habló belleza de Nacional del, en los clásicos, vistió la camiseta del Medellín, fue la gran figura en el partido Cali-América. Jugado en el día No, anterior. pero yo lo necesitaba ver en los clásicos. fue la que gran figura, figura en los clásicos. De a mí que me, me importa América o Cali, no de me importa todas nada. Maneras, pena? Con los hinchas de América y de Cali no me importa. De todas no maneras. Importa. Mi problema es otro. De todas maneras, pues estamos ahí esperando a ver qué nos sentencia, porque ya yo no sabía que habíamos perdido con Chico. Entonces por eso me aterré mucho, ¿no? Me aterré mucho que se hubiera perdido con Chico y yo así. O nunca ha tenido un lapsus este señor. Yo, nunca, yo, nunca, ¿dónde nunca vos te has equivocado. Yo? Nunca ¿Dónde estoy equivocaba? yo? ¿Dónde ah. estoy yo? Por Dios Y bueno, pues que vengan los clásicos Que venga el que venga, pues Hay que enfrentar lo que venga Tenemos un compromiso muy serio No con el país No con el país El compromiso de Atlético Nacional Es con su cauda de seguidores No con el país Ni con los periodistas de Bogotá ni que andan tan enamorados del Junior Porque toda la prensa es hincha de Junior Pero ayer perdió No con el país, repito El compromiso es con nosotros Y vamos a ver si nos van a dar algún gustico Algún gustico <risa> <risa> Como no o sea, nunca un gusto de nada Si nos van a dar algún gustico en los próximos días, ¿no? Vamos a ver Por eso es que pierden con jaguares Sí, claro Porque es que Por eso perdemos con entran jaguares a agrandados Por ya eso me perdemos que le ganaron a Entre chico otras de cosas Ya le ganaron a chico de camiseta me Entre otros. Otras... No, no, pero, pero yo no sabía grande... Ay, Por eso pierden con jaguares Pero yo no sabía vida, Y pierden con Tuluá, ¿no? Pero yo no sabía Que allá habíamos perdido con jaguares Con, con, con perdón Con jaguares, con, sí Con chico No sabía pero Entonces vamos a ver Sí, es que nosotros Tenemos derecho a ser agrandados Porque es que le equipo no acostumbró a ser agrandados. Mm, ¿O cuál es el mejor equipo de este país? Alguien que se atreva a decir que no es nacional. ¿Cuál es el mejor equipo de ¿En este, este momento? País? El pasto que Alguien va que se, la tabla? se atreva a decir en este momento de... el pasto que tiene 9 de 9. Ah, Oiga, pues, ah, 9 de 9. 9, menos, 9. Menos, el, un partido menos. Si el pasto no se valido. ha ganado. 26 no, títulos, entre ellos dos Copa ah, Libertadores. 29, 29. 26, ¿Cuánto? 29. ¿29? Entre ellos dos Copa ya, Libertadores de América. Sí, titular. se ha ganado el pasto 29, porque ese es el cuento. No, es que es el ahora, es el ahora. Si es por el ahora, pues Medellín no es nada, porque Medellín no está en nada en este momento. Si es por el ahora. Y Medellín Va, vaya, es mucho más que pasto, Y Medellín mucho más que Vaya respetando que Medellín hoy es cuarto y clasifican cuatro. y Medel, Entonces, y, y, y Medellín? entonces no, no se meta con Medellín, papito. Y porque, Medellín. Porque clasifican cuatro ah, y Medellín hoy está de cuarto. ¿Cómo si te hoy terminara esto, estaríamos <risa> clasificando Qué a los playoffs. A los play Pero es que tienes okay. un problema muy grave. Mm que hoy no termina esto ah, punto. pero para y pero para clasificar entre los hoy, cuatro y en segundo lugar para clasificar en segundo lugar hay está que está estar ahí hay que estar ahí para clasificar entre los cuatro nadie está clasificado, hay que estar ahí porque millonario por ejemplo porque tuyo, millonario en este momento es colero es entonces difícilmente tuyo. se va a meter entre los cuatro ¿Vos qué pareces, Medellín ¿Vos te a, un, a toda hora mirando a Nacional cómo me comparo y no, no busques punto de comparación que no te luce. Yo no no estoy... te luce, Osorio. Es más, yo no he nombrado ve, aquí a Nacional ve, ve, para nada. A no he nombrado a Nacional estás para nada. Igualitico... Me he circunscrito a Independiente Medellín, que en este momento está en los primeros lugares de la tabla. Y eso que dejamos escapar punto en Barranquilla. ¿verdad? No tiene nada que decir. Tus argumentos estás fly. Tus y, argumentos fly. Estás igualito a un argumentos. señor... Que se puso a hacer un montón de ciclorrutas en Medellín, porque así son los holandeses. Que, que andan en bicicleta. En los holandeses andan en bicicleta. Oiga, oiga. Aquí oiga, ya andan anda en las ciclovidas. fútbol pasó está, a las la Así estás. Está. así ah, en concreto, si el mejor equipo en Colombia no es Nacional. decirlo pues. No, no. Si tener la de no, vergüenza no, no, de decirlo. No, eso hay que validarlo todos el los más, días. El más amplió es más, amplío la pregunta. Que alguien de este set atreva a decir. Que el, el equipo más representativo de Colombia no es Nacional. Mire, usted tiene a que que ver, formular... que alguien se atreva a mire, de mire, mire, No, usted lo que tiene que formular la pregunta es de una manera diferente. Históricamente, ¿cuál es el ah, mejor ah, equipo en Colombia? Y entonces le van a responder: sí. Atlético Nacional. Razones: 29 títulos. Le van a dar todas. La Pero historia. si usted dice: ah, ¿quién no es el mejor ah, hoy? Hoy, en el fútbol de a Colombia, a el señor razón. El, el Deportivo Pasto, ah, sí, don Augusto Velosa, sí. buenas sí, noches, hoy, hoy, sí. hoy. Sí. el mismo, Bueno, eh, es decir, Simón eh, Bolívar no. no liberó a Colombia porque eso pasó hace dos siglos. A ver, el señor Cristóbal no. a Colombia descubrió bueno, no, a no, América feliz, porque pasó hace 40 señor, siglos. Señor, formule bien la pregunta, si usted dice cuál es el mejor equipo históricamente, sí, todo el mundo lo sabe. Pero, Pero hoy estamos hablando pues de hoy. Vale. A ver, dale. A bueno, a a bueno, Ahora Gen Frank, a en tierra. Bueno, Rafa, me salió para mí la de a diario, ¿sabes? Ahora en tierra. Nos Rafa, buenas noches, Dora. Amiga los soles. Dios te vaya Rafa, buenas noches. Don don, no don don Rafa, buenas noches. Don Rafa, rafa buenas no noches. No eh, don Rafa, compañero, buenas eh, no noches. Don Rafa, compañero, buenas noches. Feliz día del periodista a todos los colegas y muchas gracias a todas las entidades, oficiales que lo mandaron, nos mandaron. No, es que usted es periodista. Estoy eh saludando a los periodistas. Exacto. Estoy saludando a los periodistas. No, no, no, no. No lo reciba. Es que yo no lo estoy viendo usted porque usted no es periodista. Al resto de periodistas. Usted no está en ese sí, momento en función pero Por eso <risa> yo Exacto, no, exacto, es exacto. Por eso que voy a rebajarme no, yo a no, mandarle no, la luz no, a usted. Por eso, por eso. Al Inder en Deportes, a Indeportes, a Medellín, Nacional, a la América, a todos los equipos de Colombia que nos han saludado el día el perista. Un abrazo muy especial. No te y... Bueno. Saludos ah, a Pacho Maturana y entre otras cosas. Saludos a Pacho Maturana. Que ves, lo han intervenido quirúrgicamente del corazón a Pacho. Un saludo muy especial a ese gran amigo Pacho. Sí, Comenzó con una arritmia cardíaca cuando estuvo dirigiendo hace poco allá en, en Bolivia. La altura de la, la PALE le dio, le afectó supremamente grande la, la parte cardiovascular al, al, al doctor Pacho y lo estamos saludando en su lecho de enfermo. Bueno, bastante indolencia hoy en el fútbol colombiano con lo que ha sucedido en Cali, ¿no? la, la, la tarde anterior como hinchas del Deportivo Cali asesinan a un hincha de la América en plena calle. Y, y, y luego en, en la previa al partido entre América y Deportivo Cali, el minuto de silencio, los hinchas del Cali no respetaron ese minuto de silencio mañana reunión, Ministerio del Interior eh, eh, Di Mayor eh, policía, etcétera, etcétera, para ver si volvemos al tema del fútbol en paz, Rafa y si se si reactiva o no, los 250 mil carnet que tienen en estos momentos que están a, a, afiliados a hinchas pero que no se ha producido, no ha sido efectiva ese tema de la seguridad de los carnet los diferentes estadios del país ya estaremos hablando de nuestra selección Colombia, la excepción frente a eh, perder frente al peor equipo del suramericano como es Uruguay no puede ser. Es una vergüenza lo que nos ha sucedido esta noche. No tenemos técnico, lo hemos dicho con anterioridad desde equipo. la fase previa. Como nos, nos ganaron, perdimos, el peor partidos, Uruguay, perdimos el peor cinco. Equipo, no, no, no, no. Un desastre. Sí, Esperamos que la federación sí, Uruguay, igual lo mandaban para la casa. Sí, claro. Brasil es Brasil. Claro, papi. claro, claro, claro. Sí, y 365 no días hoy el peor equipo Del no, que que profesor Queiroz, Mi estimado Rafa Desde que firmó con la Selección Colombia estaremos hablando adelante, más adelante De todo lo que ha hecho de Y de Nacional Pues sí, noticias que aún otra vez. ¿Cómo, sí. ¿cómo sí. te parece, sí. ¿cómo uh, hermano? No ¿sabes? ya lo despacho No es periodista más de... No es periodista Vienes a pelear y a ociferar Yo no soy periodista Exacto, exacto Bueno, exacto, exacto Bueno, y de Nacional Viniendo de pues claro, hombre, sales, hombre, después de la humillación sí. que perdió aquí ante, ante el conjunto de Jaguares 2-1, que el Jaguares sí. que hoy le ganó 4-1 claro, no, a no, Millonarios, que hoy, jugó, a hoy, hoy hoy perdió claro. el local allá, eh, claro. ganó sí. el local sí. 4-1 sí, ante sí, Millonarios, sí, sí, pues sí, hombre sí. se recuperó y ganó 3-0 ante el huracán ¿no? y ya recuperó un poquito la, la fe de la afición. Lo que, no es, ¿sabes, qué, Reyes, central, lo que no es, el futuro de Reyes, el demanda central, lo que no es, el su futuro del volante, el Indio Ramírez, y tantas cosas en Atlético Nacional sobre ese particular. Y sobre Medellín. Hombre, Rafa, no el, tema, el tema de Medellín. González, por favor, silencio ya. No, no, tranquilo, la próxima eh. roja, listo. No, oh. mentió, sí. ah, no, no, no, no no señor González, la próxima roja, de una vez eso lo advierto. Y de Medellín hoy el tema está en Laurito, se dice de una discusión entre Laurito, el centro delantero argentino recién llegado al Medellín, y el técnico Bobadilla si hoy se está hablando que Rubén Jordán, el empresario que lo ofreció al Medellín, que lo trajo al Medellín, estaría tratando pues de dilucidar la cuestión a ver si lo regresa al Ecuador, O qué va a pasar con el futuro de Jordán o de, perdón, de Laurito. Hoy la gente la, la junta directiva del Medellín todavía no se pronuncia sobre ese particular, mi estimado Gómez. Bueno, muy bien. Seguimos saludando en la mesa de la polémica <risas> del debate. No Le damos la días. bienvenida a Juan Diego Arroyave, no bienvenido no Juan. Muy buenas noches. Eh, usted sí, feliz día Muchas gracias, dirección directiva Claro, y felicidades a todos los periodistas Gracias a usted también es periodista Los que somos periodistas también de la mesa Abrazo especial Y muchas gracias a todos los colegas y la gente que se nos ha manifestado a través de las redes sociales Por hoy el día de esta sufrida profesión Bueno Primero que todo quiero hacer una aclaración, eh, porque ya yo ya estoy cansado de esto, señor director. Y ya no más, o sea, don Gustavo, por favor. ¿De qué yo date? no soy ningún representante ni es jugador mío, el señor Mambo Díaz. No tengo nada que ver con ese jugador. Simplemente es un jugador que perteneció a un club con el cual tengo una afinidad, que se llama Estudiantes de Medellín, Fútbol Club de la Liga, que dirige el señor Iván Darío Chavarría Madrid, hoy por hoy uno de los mejores técnicos de la Liga Antioqueña de Fútbol. Y él. O los jugadores que está sacando para el fútbol profesional colombiano en Colombia en el exterior lo está demostrando. Él es el que maneja, el señor Mambo Díaz, señor Gustavo, para que no esté diciendo a toda hora ¿Y eso el mismo que tiene, cuento. Que lo manejes, no, que tiene no, legado. no, pues yo no soy empresario, yo manejo jugadores, yo manejo eso. No, señor, no, señor. Lo que pasa es que ah, es, bueno. esto tiene un fondo, eso tiene un fondo que puede ser muy perjudicial. Para muchas personas, señor Luciano González. Pues de no bueno Usted no con conoce el tema. Usted no conoce el tema, entonces de pronto no se meta mucho ahí. Yo no, le, algún día le explico no, con, con mucho gusto el trasfondo bueno, que tiene no no eso No, no, no. No. No, no, porque está diciendo que eso no tiene nada que ver. Y sí, eso tiene un perjuicio bastante grande. Entonces, por favor, no señor yo corrija que eso no es así. Yo no soy Oye, empresario profesor, de Liderick. El hizo gol, excelente. Me alegra eso. Pero bueno, lo de Mambodilla un segundo plano. Escuché una expresión. ...que esta sufrida profesión de periodista. Sí. Hermano, yo al menos, yo al menos, soy feliz desde que me metí en el medio de comunicación... ...y voy a morir en el medio de comunicación. Lo soy felicito. feliz, llevo esto en las venas. Entonces, Lo mi pasión, mi pasión, y le doy gracias a Dios de que bueno. me dejó cumplir mi sueño. La pasión era trabajar en este medio y gracias a Dios... Lo he lo he podido hacer Y gracias también a Rafa Gol Por mantenerme aquí 20 años entonces Te felicito por, porque, eso vengo, te felicito ah, porque sos un no hombre dicho, feliz Te felicito ¿O no has dicho que Está. vos te preparaste para ser técnico sí. de fútbol? también ¿No lo has dicho aquí en este ah, programa no. permanentemente? No, entonces, ¿Cuál es no. el no. ¿sos, no? ¿Sos, ¿Sos periodista o sos técnico de fútbol? ¿Cuál de las dos? Aquí lo has dicho Es que yo estudio para ser técnico Es un hombre feliz Aplaudamos es un hombre feliz de fútbol de, Hombre segundos, feliz. Para, para aclarar el tema de técnico de sí FIFA. Yo sí me preparé, como te, hice el curso de técnico y de FIFA, por una razón, para estar a la altura de los técnicos, para que los técnicos no le metan a uno mentiras porque los técnicos minimizan al periodista que porque el periodista no sabe nada entonces yo precisamente para eso por eso pero algunos te técnicos, algunos cada técnicos me reconocen me que respetan. te preparaste para ser bueno, técnico con un curso que hiciste con Pedro Morales eso te va a ver. pero era suficiente pero era curso, fútbol, pero era suficiente era curso FIFA. Vos, más que, vos no has salido ni a de bueno, vos no ni a lo que hay que decir lo que decir es verdad eso sí es verdad lo he pasado a bueno, la unidad listo. deportiva de Belén porque no, acepto que el que iría <risa> un equipo de fútbol sabe más que yo. No, Eso sí lo acepto. Es que yo, no, yo, yo no ando con ese no cuento el de que yo me preparé para ser técnico de fútbol, para fútbol, fútbol no, sino bueno, para no, poder, no, a poder... A ver si fútbol, puedo, pues. A suficiente. No a ver si puedo, pues. Sí, un, ya González. Ha ganado nacional el partido de torneo internacional. Importante dado un paso en condición de local para ir al partido de vuelta. Y hace rato está demostrado que... Hay clubes colombianos muy por encima de muchos clubes del, del fútbol argentino, que son dice, los que más exportan jugadores al exterior, y hoy este huracán que vimos en Medellín, un equipo muy plano, muy de media tabla para abajo, y de verdad no exigió, no fue un exigente un rival que le dijera Nacional, bueno, a ver, vamos a medir el aceite para este torneo, va a pasar fácil esta ronda nacional, y ya paulatinamente que vaya avanzando el torneo, adquirirá el compromiso, adquirirá el nivel que necesita el equipo de Juan Carlos Osorio y seguimos porque hay que recuperar el torneo también local, el partido del próximo martes frente a Boyacá, Chicó, donde en la ciudad de Tunja, que ha sido una buena plaza para Nacional me parece que detrás de traerse los tres puntos estaría recuperando una muy buena posición el equipo de Juan Carlos Osorio y esperamos también que ojalá el Medellín mantenga su hegemonía el equipo Escarlata que ha ganado también su partido de Copa Libertadores ha dado un paso importante y sigue el técnico Guadilla, dando de qué hablar, tiene su equipo arriba bueno, muy Saludamos al charrú Hola, Andrés Cuello Núñez, que también estuvo transmitiendo el partido del Medellín, la victoria del equipo el viernes en el Atanasio Girardó y estuvo también en los dos juegos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Bienvenido. Hola Rafa, antes que nada agradecer personalmente a Rafa Golinares, la gran fiesta que nos dio en Todelar, fue hermosa la fiesta, la verdad, muchísimas gracias Rafa, la verdad, muy bueno. Y también hay que decirle y agradecerle a cada una de las instituciones aquí, clubes, eh, personalidades, autoridades que nos han mandado en el día de hoy feliz día por el día del periodista muchísimas gracias a quienes lo hicieron pero empecemos a hablar directamente de Atlético Nacional porque Nacional hizo lo que tenía que hacer ganarle al equipo argentino y ganó de forma importante Huracán tenía muy pocos días de preparo con un técnico nuevo pero eso no quita el mérito de Atlético Nacional que fue muy superior en la cancha no y le a ganamos meses. a nadie Ganó con Creces. Problema tuyo, Luciano. Vos tenés tu opinión. Si ya la tiraste un equipo ganó que no estaba preparado uno en nadie. Ganó con Creces. Yo simplemente tengo que dar la noticia. En lo estaba preparado en Israel Lamonte, tres partidos nada más dirigiendo al equipo de Huracán. Nacional tiene todo para seguir adelante en la presente edición de la Copa Sudamericana. Y del lado de Medellín, Medellín no solamente ganó a nivel internacional con el tema de la Precopa Libertadores de América, contundente frente al equipo venezolano. Y también ganó en el campeonato local de forma importante frente a Patriotas, que fue una lágrima. Medellín fue muy superior de principio a fin y ganó bien en el Atanasio en un día viernes a las 4 de la tarde con más de 10.000 personas. 12.000. Fel 12 Felicito a la gente de Medellín que estuvo presente en el que está ahí un día viernes las cuatro a las 4 de la tarde. tarde, la verdad, excelente. Bueno, veo bien a los equipos, es la, es la verdad, veo bien. Veo bien a Medellín, veo bien a Nacional, no solamente en el campeonato local, sino que también a nivel internacional. Y para hablar de la Sub-23, ya que tanto hablan de Uruguay, dije en su momento que no me representaba y que estos jugadores no son los correctos. Y es así, lo sigo manteniendo. El señor Gustavo Ferreira no podía ser el técnico de la selección Uruguaya Sub-23 por una simple razón, era el ayudante técnico de Fabián Coito. Coito en su momento llegó a la selección Uruguaya Sub-23 porque no había quien la agarrara. Venía de un fracaso tras fracaso. Y como es, de la mano del maestro Oscar Washington Tavares, asumió esa posición. 10 años estuvo Ferreira como ayudante técnico hasta que nadie agarró y le ofrecieron a Ferreira. Bueno, no es muy técnico y los jugadores que eligió Ferreira averigüen quién es el representante. ¿Quién es el representante de los jugadores? Pero averigüen. no la peor selección tampoco. Los llegó a los dejó afuera a muchos jugadores importantes Yo pensé de la Super que lo único y, de y dejó afuera a varios jugadores que están en Europa. Para poner a esos jugadores, porque así los podían No le gusta Tavares, no le gusta, Tabárez, no le gusta nada. Mal, mal, mal. A mí la verdad el maestro Tavares no ya dijo lo que tenía que sonríe. decir. Para mí terminó su ciclo. Sí. Si sigue es porque el gobierno. Caracol, y de, no le paga poca plata. no le, le paga poca plata al maestro Oscar Washington Tavares. Uruguay queda fuera. Es más, dijo en su momento de que Uruguay había jugado muy mal, lo mantengo. Ganamos hoy frente a Colombia porque tenemos lo que Colombia no tiene. Actitud. Fuimos atrevidos y nos animamos a enfrentar a un difícil rival como Colombia en territorio colombiano cosa que Colombia no lo pudo hacer una pena porque tenía todo tenía todo pero parece que le pegó muy duro esa derrota con la selección argentina ojalá Colombia mejore otro nuevo técnico y de ahí en más seguir el proceso le pregunto a la gente dónde está Rafael Carrascal que era gran jugador Carrascal este, ah Carrascal, Carrascal, Carrascal ya hablaban de Carrascal y que seguía Carrascal y que James Rodríguez no Mesura tranquilidad Paso a paso. Bueno. Don Labo, buenas noches. Bienvenido. Señor, Se gozó usted los 20 años. Hermano Demasiado mío. me los gocé, pero voy a entrar Hermano al gran. Voy a, voy a aprovechar el tiempo como debe ser porque es que la, la radio es costosa y la radio y la, y la, y la radio, televisión, hay televisión hay que aprovecharlo. Sí, claro, radio, los dos medios de sí. comunicación. Lo primero, yo no voy a hablar de Uruguay porque estoy hablando para mi pueblo colombiano. Lo primero, no hay técnico, no hay planteamiento, no hay idea de juego se tienen buenos jugadores, yo quisiera ver a Carrascal con un técnico que le maximice su forma de jugar fútbol, lo otro del conjunto deportivo independiente Medellín, aquí no lo han dicho y yo lo voy a decir, y no es mi técnico, porque eh, en el historial Aldo Bobadilla no ha ganado nada en el fútbol, pero es el causante que este equipo con pocos jugadores de renombre marquen una diferencia enorme, yo no tengo pruebas, pero mirando cómo juega Medellín este semestre y lo que era el equipo anterior, con Cano como goleador, con jugadores referentes, actualmente hay equipo, anteriormente había individualidades. ¿Qué pasó, señores, de los jugadores que salieron, a los que están actualmente con el conjunto independiente Medellín? No voy a decir que sea campeón de la Libertadores ni del torneo colombiano, pero pinta este independiente Medellín. Y del equipo Atlético Nacional, señor Osorio, así debe ser. No sea terco como Luciano, que todo quiere ganarla. Usted, ah, lo no, felicito Jugó con cuatro defensores Jugó con Daniel Muñoz como lateral derecho Marcó gol y no le cortó las no alas como defensa central Maldomero Perlaza jugó muy bien Salió aplaudido a Pero a no, me no me adelante los, no como oídos. delantero, señor empresario, por favor Jugó como volante de primera línea Y don Luciano, ya es hora que le des salguito a Duque Dale y dale y dale varilla Un jugador que marca gol Que fue pase gol no, yo me Que estoy el técnico riendo. lo bancó ...y que es por, hoy por hoy es un hombre importante de Atlético oh, Nacional... Importante. ...ahí va a decir usted que es que él es historia... Y usted no puede hablar toda hora de la historia. Yo, yo Señores, el Nacional risa, tiene un excelente equipo de fútbol de Y muy bien, señor Juan Carlos Osorio. Así es, ojalá no cambie. Sí. De lo que se vio el partido anterior. Esa es la nómina profe. del equipo atlético nacional. Muy bien, señor Osorio. Profe, Así es, papá. Está notificado. Lo felicito. Profe. No vaya a cambiar porque ya la bola dijo. Mm -hmm. Felicitaciones. Hombre, profe Osorio. Caro decir que cuando Osorio perdió con Jaguares era por bruto. Pero sí, cuando sí. le gana Huracán es porque los periodistas le dijeron No, cómo tenía no, que jugar, Porque cambió por para la voz. bien ya sabe, profesor Osorio Y ahora lo está bancando es. en este momento. Felicitaciones, Duque. Siga segui, así. Duque seguir marcando profesor. goles para porque que, si que si le calle la otra vez. Duque, marcar No, la voz no van Cállale la voz Siga así, profesor Osorio. Bien, Duque, siga marcando. Si Escucha la voz, profesor Osorio. Y siga así, profesor Osorio. Ahora sí, ya tenemos los voz Llámalo, el día de los 20 años, así celebramos el día. Radio y televisión les presenta esta nota, la crónica de los 20 años, 20 años de triunfos, donde lo celebramos desde Todelar, la voz del Río Grande con Teleantioquia, comiendo lechona con los amigos, porque estamos de celebración. Hola Rafa Gol, feliz cumpleaños, gracias amigo Lechona. Aquí celebramos con ustedes. ¿Está buena la lechona, René, cierto? Deliciosa. Todo está muy bueno. Lo mejor de la lechona es el cuerito. Véalo aquí. ¿Cierto? Hasta aquí llegó la dieta. ¡Rafa! No! Se están preparando los mariachis para ingresar a la cabina de La Voz del Río Grande en Todelari. Feliz cumpleaños. Viva México. Viva México. ¡Que, ¡Que viva! ¿Quién no le dio esas gafas o okay. qué? ¿Quién, quién? John Lennon. John Lennon, no, yo se las quité. <risa> ¡Uy! Señor, a ver. ¡Qué felicidad! ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Viva Rafa Gol! ¡Que, ¡Que viva! ¡Viva Joe! ¡Que viva yo, que viva, ¡Que viva! Gracias por estar aquí en los 20 años de Rafagol Radio y Televisión. Gracias, un saludo a usted, a toda la gente de Rafa Gol, a las divas que nos reciben aquí, a todo el equipo. Muy contento de estar aquí en esta fiesta que se está celebrando hoy. Diva, ¿usted cómo se llama? Elizabeth García. ¿Y usted? Luisa Fernanda Vanega. ¿Usted cuánto mide? 1,75. ¿Y usted? 1,85. Ah, están bien! <ríe> sí, ahí apenas se ve ¿Su señora no es celosa? No, no es celosa. Entonces, ¿el regalo de las divas? ¿Usted qué sintió? <risa> Una alegría enorme. Una alegría como siempre aquí en Rafa Gómez. Muchas gracias. Eh, por ustedes... Eh... Usted lo que es. Cualquiera no cualquiera por nosotros pauten, cualquiera que pauten <risa> Rafa le va muy bien. Señor, feliz cumpleaños. ¿Qué es lo que más le gusta a Rafa Gómez Radio y Televisión? No, todo el equipo, todo el equipo es espectacular, todos. Acuérdese que el que de amarillo se viste... En la calle lo cuidan. Nuestros amigos de Licoranti S.A. tienen un producto espectacular Y celebramos los 20 años De Rafa Gol Radio y Televisión con este producto tan espectacular ¿Cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? Wey, buenas tardes, mi nombre es Manuela Ramírez ¿Soltera, casada, separada, con novio, amante? No, soltera Muy bien, la felicito A ver, un jinglesito de esos que nos ha tenido la oportunidad de hacer Vamos a recordar ese Rafa Gol Linares el mejor gol de Colombia, Rafa Golinares. El mejor gol de Colombia, Señor. Que Dios lo bendiga. Y <risa> hay desierto que usted viene de Ciudad Gótica y usted sí es Batman. Eh, bueno, eso está en secreto, pero ya que lo, lo, lo, lo publicaste, pues bueno, animo. Yo soy Batman, está bien. ¡Rafa Gol! Go. Esto es Rafa Gol Radio y Televisión, 20 años de triunfos. Aquí terminamos, crónica de nuestros 20 años con este gran equipo deportivo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Rafa Gol! Feliz para, para, para, para, para, para. cumpleaños, feliz, feliz. feliz! Que que ¡Nos amamos a ti, a ti! Cumpleaños, hasta de... el año 100. Cinco, diez, quince, veinte. Señoras y señores, y cumpliremos 100 años más.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 de Arby Mondragón vivo en La Porra, pero en La Porra Quindío, ¿sabes qué? Aquí ni los años llegan. El que sí llega es directivo y Prepago ese sí no falla. ¡Eh! ¡Qué derraquera de imagen se declaritica! No tiene facturas ni contratos y lo recargo desde 10 mil pesitos. Si directivo y Prepago llega hasta La Porra, imagínese hasta dónde puede llegar. Mariachi Viva México de Medellín, un espectáculo inolvidable, garantizamos la mejor musicalidad, hermosos trajes y calidad humana, Mariachi Viva México, invitados en el 2019 a Guadalajara, México, para representar a Colombia en el Encuentro Internacional del Mariachi, es nuestra trayectoria la que habla por sí sola, PBX 505-4001, WhatsApp 314-679-3011, Mariachi Viva México. Consejos de Educación Financiera. Consejo número 4. Sácale provecho a sus ahorros. Con el de Cotrafa, garantice su rentabilidad a tasa fija. Cotrafa.com.co. Vigilado su Superintendencia financiera de Colombia. Adscrita a Focacop. Río, soluciones inmobiliarias, ventas, arrendamientos y avalúos. Tenemos una gran y amplia experiencia en el tema. Visite nuestra página web www.rioinmobiliaria.co. Estamos en el barrio Buenos Aires, Sector Miraflores. Carrera 25, número 4805. BBX 503-1578. 503-1578.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 polémicos del día 20 años. Estamos ya cumpliendo 20 años y la próxima semana, el otro domingo, eh, presentamos la segunda parte de la celebración, pero el viernes Medellín jugó aquí en el Atanasio frente a Patriotas, Cadavid Ricaute y el Mambo anotaron los goles, pero la figura por todo lo hecho en la cancha fue... Precisamente. Ricaurte. Mambo, Ricaute habló no, así al final del con juego, de juego con Daniel King La bomb. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión, 20 años de triunfos, le entrega este trofeo a Andrés Ricaurte, jugador de Independiente Medellín. Señor, felicitaciones. Viene usted marcando goles. Oiga, actualmente el goleador del Medellín. Todos están marcando. Muchas gracias Elkin por el reconocimiento. Eh, se, se gana lo que es lo más importante. Creo que hay cositas para mejorar. El partido hoy no, no nos deja muy contentos más allá del resultado, pero se gana y se suma a tres, que es importante también. Sobre todo se mejoró en el segundo tiempo. ¿Qué se habló en el entretiempo? ¿Qué les dijo el técnico? No, sabíamos que no estamos haciendo un muy buen primer tiempo, eh, que teníamos valencias, que no estamos generando el fútbol que, que veníamos acostumbrados a tener. Se logró revertir la situación, creo que más, más que en el nivel del juego, en el resultado que nos respalda a veces es más fácil corregir Oiga, mucha presión alta por parte de ustedes y sobre todo los muchachos, los jóvenes de Independiente Medellín ya recuperaban balones y pudieron anotar también. Sí, eh, gracias a ello logramos convertir el, el segundo gol, eh, es algo que se trabaja y se ha aplicado bien. Veo un equipo complementado, un buen equipo, ve un equipo con mucha sinergia, mucha energía positiva, muy amigos. Sí, se cosas muy buenas, ojalá siga el nivel en aumento y que vamos a obtener resultados positivos. Joven, que Dios lo bendiga. Igualmente, muchas gracias. Él es Andrés Ricaurte, señoras y señores, Rafa Gol Radio y Televisión Gradosa.